Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo he realizado esta flor con resina UV. Lo primero que se va a realizar eh, con alambre de 0,3-0,4 es eh, los pétalos. Utilizaremos un molde apropiado y eh, configuraremos toda la forma de nuestros pétalos. Estos serán los tamaños más grandes que voy a utilizar. En total serán cuatro pétalos que irán en la parte exterior de, de, de nuestra flor. El diámetro de, de nuestro molde es de 3,5 centímetros. Para los pétalos interiores he utilizado un molde de 2 centímetros de diámetro. En total realizaré 5 pétalos. Una vez que tengo configurados los pétalos en la base de los mismos, eh, aprieto con el alicate para, no cree, para que no tenga esa base eh, mucho volumen. Ahora lo que hago es unirlos y eh, conjuntamente al, al mismo tiempo a todos les realizaré y les, les configuraré la forma que, que necesito en cada pétalo. Con los pétalos más grandes, también realizaré el mismo procedimiento que he hecho con los más pequeños. Los, eh, me los, los junto todos y ahora les doy y les configuro la misma forma para que todos sean más o menos simétricos. Como estos pétalos tienen un, una zona interior muy grande, lo que hago es crear un, dos nervaduras a cada uno de ellos, para que eh, el producto que voy a utilizar que quedará en el interior, no, no quede demasiado débil y tenga más cuerpo. En cuanto veáis el procedimiento lo entenderéis. Ahora procedo a hacer la inmersión eh, de mi pétalo en una resina que ya tiene pigmentación. Esta será la base para que luego yo pueda trabajar encima con la resina OV. Con los pétalos más grandes eh, realizaré el mismo procedimiento pero con una resina incolora, translúcida completamente. Este tonalidad azul lo que consigue es que la resina no amarille, ¿eh? pero queda completamente translúcida. Gracias a las nervaduras que había hecho anteriormente, al aplicar la resina me queda mucho más consistente porque hay menor trayectoria en tensión superficial. Ahora, para fortalecer cada pétalo, aplico una capa de esmalte eh, semipermanente. Una vez curado eh, voy a aplicar una capa de pigmentos mica, en este caso son pigmentos translúcidos pero que da mucho brillo y un, un efecto iriscente. Por último aplicaré la última capa de eh, resina UV a estos pétalos que les va a dar mucha consistencia y las va a proteger. En los pétalos más grandes, los que había dejado traslúcidos, les voy a aplicar una capa de pintura vitral con aerógrafo, esta pintura queda traslúcida, por tanto aplicaré tres capas de pintura vitral de color rojo. Y ahora en los extremos de cada pétalo voy a aplicar igualmente pintura vitral de color azul solamente en los extremos, una capa en el borde del pétalo. También aplico una capa superficial, en este caso es un tipo de mica iriscente de color rosado y cuando le aplico al finalizar la capa de resina UV, veréis que realza mucho el efecto y el brillo. Para poder hacer el montaje he utilizado un cabuchón y alambre del número 4 con una perlita para que pueda quedar sujeto el alambre y luego pueda proceder a hacer el montaje en un clip invisible. Utilizando la resina UV voy a montar primeramente los pétalos más grandes, los pétalos que quedarán en el exterior. Bueno, ya va tomando forma y ahora voy a proceder a confeccionar los pétalos interiores. Los iré pegando uno a uno y luego ya procederé a pegarlos en el interior de, de mi flor. También he creado la parte interior con pedrería para uñas. Esta parte interior eh, la moldeo y la pegaré en el interior de mi flor. La verdad que la resina UV es muy versátil porque sirve para muchas cosas, ¿veis? En este caso toda la flor está fortalecida y está pegada con, con la resina UV. Bueno, ya veis cómo ha quedado y ahora procederé a hacer el montaje sobre un invisible. Tiene el mismo color que el cabuchón y las dos hebras que me quedaban por debajo, lo que hago es ir enrollando cada una de ellas, que quede lo más sujeto posible y con mucha tensión. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Eh, la verdad es que a mí me ha encantado realizar este trabajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, gracias y hasta la próxima.